Hola, ¿qué tal amigos? Somos Deduo. Deseamos compartirle en este video una gran experiencia que tuvimos por Colombia en nuestra gira de medios. Un proyecto que ha sido con la bendición de Dios y con el apoyo de todos ustedes. Y también estuvimos grabando en el país de Venezuela nuestro video de la canción Estar Solo. Ya saben, suscríbanse a este canal, Gilmar Rusen y al de dedúo oficial. Suscríbanse, Dios los bendiga. Dios los bendiga, gracias por el apoyo. ¿Cómo están aquí a tomarnos un cafecito punto fijo Venezuela? De dúo, de dúo, bendiciones de Chévere. mis amigos, aquí estamos en los 107.0 de semontería Colombia saludando a mi gente linda, mis panas, mis parceros de t -Duo. y su canción Estar Sonos, mira, ¿eh? ahí estamos ¿eh? dándole duro en las redes sociales de Montería apoyando t -Duo, lo mejor del reggaetón vaya ¡Suscríbete de que más de estar solo pues en la soledad sí es más bien como que decir dejar la rutina al lado disfrutar vivir la vida gozar. el grupo de dos tiene un lema y es conquistando corazones okay. Solo, solito Me quedo solo, no me vuelvo a enamorar Ya en Santa Fe, Antioquia, aquí en Sofetran Y en Exacto. San Jerónimo Ustedes con mucho cariño esta canción Y todas las personas que nos ven en redes sociales Con mucho cariño estar solo de dúo Solo, solito, feliz, yo vivo La paso rico, solo, solito Voy a reír, voy a vivir, voy a volar En Medellín, que es la casa del reggaetón. Esperamos que les guste nuestro trabajo Ahora le vamos a interpretar un poquito de nuestro tema Estar solo, para que se enamoren De nuestro nuestra música Me vuelvo a enamorar ¿Eh? Si sí, lo solito es feliz ¿Eh? Yo vivo, no puedo dormir Solo en la vida gozaré No creeré más mentiras, eso decidí Voy a vivir la vida, quiero ser feliz Estoy en la rutina, eso no es para mí Me quiero divertir, voy a... Estar solo es mejor pasarla bien tomándome unos tragos desde el amanecer bueno vamos a hablar de nuestras redes sociales eh, nos pueden seguir en instagram como oficial de dudo sí señor para todas las mamacitas los parceros que nos quieran seguir apoyarnos en nuestra Tarde, ya no hay más de ti Que no va en tus súplicas Un sol de te deán Vete que no juegues conmigo Hoy me levanté con ganas de abrazarte, eres irresistible y voy a tocar tu piel. Hoy me levanté con un deseo besarte, hacerte solo mía y contigo amanecer. Hoy quiero tener tu cuerpo entre mis brazos, ahoguemos nuestras penas, olvidemos el ayer. No, no tengas prisa y bésame despacio, tenemos toda la noche para el amor hacer. Vamos a amanecer y juntos ser infiel enloquecer voy a besar tu piel hacerte mi mujer yo te quiero tener vamos a amanecer y justo ser infiel contigo enloquecer voy a besar tu piel Hacerte mi mujer, yo te quiero tener Solo quiero estar contigo, niña hermosa, toda la noche Ya tú sabes que conmigo la pasamos de derroche Hoy te canto, no me canso, bebé, de amarte tanto Estoy contigo en tu tristeza y en tu llanto Quiero calmar tu pena, pues tú eres esa nena Que solo cuando no la a mi mami me desvela Tú me gustas ya de veras, mi corazón se altera Cuando te tengo cerca, siento fuego por mi pena y junto a ser infiel, contigo enloquecer, voy a besar tu piel. Hacerte mi mujer, yo te quiero tener, vamos a amanecer. Y junto a ser infiel, contigo enloquecer.